a saludar al viceministro del Tesoro y Crédito Público. Habla de la Ciudad de La Paz, Carlos Slim. Habla acerca del pago del bono universal. ...que esté presentando mayores o menores requisitos. Me imagino que todas las entidades financieras, todo el sistema financiero que está habilitado para el pago de estos bonos eh, eh, pide exactamente los mismos requisitos, ¿no? Así es, Juan Carlos, toda la normativa... Es para todas las entidades financieras, no solamente es para el Banco Unión o para uno más o para otros menos. Los requisitos mínimos a presentar, obviamente, es el carnet de entidad, el pasaporte o la licencia de conducir. Estos documentos son válidos, ya sean que estén vigentes o caducados. Y tienen que ir en las fechas correspondientes, no se ha dividido en cinco tramos este bono porque son alrededor de cuatro millones de personas que se van a beneficiar, no los podemos lanzar todos al mismo tiempo y todos vayan y se aglomeren, los recursos están garantizados, se le ha puesto vigencia de 90 días al pago del bono universal al igual que los anteriores dos bonos, entonces... Eh... Eh, eh, hay que acudir cuando tengamos menos eh, caudalencia, si ustedes quieren, en las filas y puedan ir a cobrar tranquilamente sus bonos. ¿no? Bien, perfecto. Estamos en contacto a nivel nacional, viceministro. La información es importante. Estamos conversando con Carlos Schilling, viceministro de Tesoro y Crédito Público. Estamos contigo, deciré, desde Santa Cruz tienes algunas consultas. Sí. Que sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Viceministro, gracias también por atender a nuestras consultas, responder cada una de las preguntas y dudas que hay en la población acerca del pago del bono universal en esta nueva etapa, cuando ya se ha establecido, ¿no es cierto?, de la manera en que se va a ir pagando conforme y respecto a las edades. ¿Cómo se va a trabajar en las áreas más alejadas? Una de las eh, de las consultas más frecuentes que nosotros tenemos es justamente aquellos adultos mayores que viven en áreas alejadas a la ciudad, que quizás no cuentan con la posibilidad de, de trasladarse hasta el centro o que no tienen entidades financieras cercanas. ¿De qué manera se va a disponer también de este bono universal para ellos? Muy buenos días, decir. Muchas gracias por la consulta. Ya activamos en el anterior bono, el bono familia, un convenio con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa en sí, para que podamos justamente llegar a la mayor cantidad de la población. Hay poblaciones que no tienen entidades financieras, hay poblaciones que están alejadas, como usted ya lo mencionó, y a través de este mecanismo que ya está en convenio, eh, vamos a viabilizar a todas estas personas que no puedan llegar a cobrar sus bonos en las entidades financieras o en lugares que estén alejados, no puedan realizar sus su cobros, eh, para justamente a través de las Fuerzas Armadas llegar con los recursos y ellos puedan cobrar directamente los bonos respectivos. De todas maneras, eh, se puede verificar a quién le corresponde cada uno de los bonos en la página web. Estamos ya con consultas también, viceministro, permítanos, desde Cochabamba, junto a nuestro colega Diego Obiamón. Diego, te escuchamos, adelante. Gracias, Juan Carlos, viceministro, buen día desde Cochabamba. Un dato muy importante, la gente hace fila y abarrota por defecto la, las sucursales del Banco Unión. Piensan que solamente el Banco Unión es el habilitado para el pago de los bonos. Para el pago de este bono universal, ¿qué entidades bancarias están habilitadas? ¿Son la mayoría de las entidades bancarias habilitadas? ¿Uno, uno puede ir a cobrar a cualquiera de estas sucursales en cualquier parte del territorio nacional? Okay. buenos días, Diego. Gracias por la consulta. Todas las entidades financieras están habilitadas para realizar el pago de cualquiera de los bonos, sea el bono universal, sea el bono familia o el bono canasta. Esto ya se ha trabajado junto con la ASFI y contra la, eh, con, con Asoban, donde se eh, tra está trabajando con todas las entidades financieras. Es evidente que las personas van y recurren al Banco Unión porque es el banco que tiene mayor cantidad de sucursales. Además que cada persona piensa de que es el único lugar donde hay recursos, donde el bono está garantizado. Sin embargo, se ha trabajado en una triangulación con todo el sistema financiero, la ASFI, ASOBAN, para que todas las entidades nos apoyen en la cancelación de estos bonos y sea mucho más fácil que todos los ciudadanos puedan llegar a cualquier entidad financiera. Viceministro, una consulta más, y sé que es reiterativa, pero es importante para que se le quede a la población. Aquella persona, papá o mamá, que ha ido a cobrar el bono o la canasta escolar de su hijo, ¿ahora puede ir a cobrar el bono universal para él? Porque mucha gente dice, yo cobré la canasta, pero esa es de mi hijo, porque es eh, supuestamente el desayuno escolar que no le están dando. Ahora yo tengo derecho a ir a cobrar mi bono universal. ¿Es así o no es así, Viceministro? No, las personas que son tutores de sus hijos, que fueron a cobrar el bono familia de sus hijos, eh, quedan inhabilitados para cobrar el bono universal. Uno de los requisitos del bono universal es no haber cobrado ningún bono. El concepto de los bonos principalmente es llegar a los núcleos familiares, que les llegue a la mayor cantidad de la familia. Es por eso de que no se, se quiere evitar la duplicidad en los cobros. ¿no? Una consulta más sobre este mismo tema, viceministro. Eh, y el mismo ejemplo. El papá y la mamá no están trabajando porque, no sé, son vendedores, son vendedores ambulantes. El papá fue a cobrar el, la canasta escolar de los hijos. Pero la mamá no fue a cobrar la canasta de los hijos, fue el papá a cobrar. Viven juntos, todos en una sola familia. El, el papá que fue a cobrar, ok, no va a cobrar el bono universal. Y la mamá que no fue a cobrar el bono de los chicos, ¿puede cobrar? Sí, la mamá sí estaría habilitada para poder cobrar el bono universal. Queda, entonces, absolvida la pregunta más importante y la que se hace toda la gente en Cochabamba. Estamos contigo, Juan Carlos. Perfecto, gracias, Diego. Hay muchas dudas y, y claro, muchos casos que pueden ser hasta personalizados, muy particulares, como ha ocurrido con los anteriores bonos, viceministro. Ahora, eh, no sé si ustedes han habilitado... Uno, a ver, dos consultas. La primera, ¿el cobro del bono universal es estrictamente personal o se puede delegar, como ha ocurrido con anteriores bonos? Dos, eh... ¿Hay una base de datos ya establecida? Es decir, yo que tengo dudas y digo, no sé si voy a recibir o no el bono universal. ¿Puedo ir al banco? ¿Puedo averiguar en algún lado previamente para no hacer la fila y la, la aglomeración si me corresponde o no cobrar este beneficio? Sí, eh, la primera pregunta. Eh, el bono universal es un bono indelegable, es decir, no puede delegar a ninguna persona para que otra cobre por uno. Ese es el primer aspecto, ¿no? Y el segundo es que se tiene una página web donde usted puede verificar, es en la www.boliviasegura.gov. Donde usted puede verificar si es que está habilitado para ir a cobrar el bono. Es decir, viceministro, ya hay una base de datos de los cerca de 4 millones de personas que son los beneficiarios, ¿o no? Así es, se ha hecho un cruce de información con todo lo que viene a ser el CEGIR para tener las cédulas de identidad, su codificación, además de que también se ha cruzado con la base de datos que se ha extraído de los bonos canasta familiar y el bono familia para que no haya un cruce y una duplicidad en los cobros. Y con esto se eh, sectorizó, si usted quiere, de acuerdo a las edades, cuando pueden ir a cobrar en cada semana a cada uno de ellos. www.boliviasegura.gov.bo, me dice, ¿no? Así es. Bien, insisto, www.boliviasegura.gov.bo es la página web habilitada por el gobierno para que usted pueda... Averiguar eh, si es beneficiario o no del bono universal Mayores detalles, mayores datos Para evitar que vaya en vano al banco Vaya a hacer fila, aglomeraciones Que es lo que no se quiere Viceministro, hacía eh, a mis colegas una importante información Que se le había anunciado ya hace varios días Y no sé si está plenamente habilitada a estas alturas Que las Fuerzas Armadas coadyuven para el pago de bonos Especialmente en lugares alejados En regiones eh, donde no hay entidades financieras cercanas Etcétera, etcétera ¿Esto ya se está aplicando? Sí, justamente la pregunta que me hizo decir va en ese sentido desde Santa Cruz, ¿no? de que ya se tiene activado un mecanismo que es justamente un convenio con el Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas nos coadyuven con el pago de los bonos para los lugares donde son los más alejados, donde no hay entidades financieras, las comunidades, etcétera, y así poder llegar a mayor cantidad de personas con el pago de los bonos. Esto ya se está aplicando, es decir, las Fuerzas Armadas ya están pagando estos bonos. Le, le decía, viceministro, esto ya se está aplicando, las Fuerzas Armadas en este momento ya están pagando... No, en estos en bonos. este momento no, estamos primero viendo por la parte de las entidades financieras, todo el sistema financiero, y una medida... Una, en este momento no, cuando estén primero... Eh, hemos Hayamos limpiado la mayor cantidad de lugares donde tenemos todas las entidades financieras Luego vamos a continuar por lo más alejado ¿no? Ah, perfecto, perfecto, todavía no entonces las Fuerzas Armadas Si bien eh, hay un convenio establecido, todavía no se está aplicando Si las entidades financieras que tengan la posibilidad están llegando al mayor alcance que pueda Viceministro, aprovecho la oportunidad para hablar de otra preocupación De mucha de la población que nos está viendo, el tema de los créditos eh, ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo están manejando? Porque se ha establecido a través de un comunicado último del ASFI que eh, a partir ya del mes de, de junio que se viene, ya tienen que, uno, regularizar el pago de los, de los préstamos, de los créditos. Sí, la normativa salió en el mes de marzo, donde postergaba mínimamente tres meses, que era marzo, abril y mayo... Y a partir de junio, obviamente, las personas que tienen créditos pueden apersonarse a los bancos a realizar una reprogramación o simplemente cancelar la, la, la cuota, la primer cuota que no canceló. Eso ya cada eh, persona que tenga su crédito va a eh, recurrir a su entidad financiera y se van a poner de acuerdo justamente para este tema específico. ¿no? Pero eh, como dice la normativa, no se cobra ni una multa ni un interés adicional, simplemente tienen que pagar los créditos respectivos. Como ya se va a empezar a aperturar entre esta semana y la próxima todas las actividades, las personas van a poder generar sus ingresos y poder apersonarse a los bancos para poder realizar su pago respectivo. Pero la, el comunicado de la ASFI eh, habla sobre el, los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros que van a, tengo entendido, recaer sobre el, el, el prestatario? Son los costos financieros que tiene normalmente cualquier entidad bancaria, ¿no? Lo que no se cobra son ni intereses adicionales ni multa. Ajá. ¿Esta negociación es individual, es particular de cada prestatario con cada entidad financiera? Sí, cada entidad con cada persona. Ajá. Y hay un plazo de seis meses. Otra de las dudas, viceministro, que hemos escuchado, que nos ha llegado al programa, es si los seis meses corren a partir de marzo... ¿O los seis meses no, corren a partir de junio que se comienza a, nuevamente a, a, a pagar los, los créditos? La normativa es clara y explícita. Es entre tres a seis meses. Cada entidad financiera va a ver la forma de cómo viabiliza con su, eh, las personas que, que tienen los créditos respectivos. Son mínimo tres meses. No es que mínimamente van a ser seis meses su reprogramación, es mínimo tres de ahí para adelante ya es la decisión de cada entidad financiera con los prestatarios. Mínimo tres, pero máximo seis, ¿verdad? ¿Es así? Mínimo tres. ¿Estamos hablando de tres meses simplemente, viceministro? No, no estamos hablando de seis meses. Mínimo tres, como dice la normativa. ¿Desde cuándo corre ese mínimo, viceministro? La normativa salió en el mes de marzo. ¿Desde marzo, entonces? ¿Eso es lo que me, me está diciendo? Así es. Bien, bien. Eh, es importante esto para que queden, eh, no queden dudas, ¿verdad?, de mucha gente que está muy preocupada. Ante esto ha surgido, usted lo debe conocer, protestas ya de sectores microempresariales, sectores artesanales, que dicen que están todavía en la posibilidad de comenzar a pagar sus créditos en el mes de junio, que se viene ya nomás, el próximo mes. ¿Hay posibilidad, va a analizar el gobierno sobre eh, modificar esta situación o sí o sí esto se va a aplicar? Esas son consultas que escapan de mis manos, la verdad. Yo solamente me remito a lo que dice la normativa. Bien, bien, entendemos, eh, viceministro. Eh, muchísimas gracias por el contacto, por la comunicación, por la amplitud y por respondernos estas eh, que son interrogantes que está teniendo la población en este momento. Muchísimas gracias, viceministro.